y bueno el tema de la carnada no está fácil sobre todo en zona sur por eso nos vinimos a visitar a diego acá en becar bueno diego un gusto la verdad te felicito por tu pasión por por favor por el, el acuario que tenés <risa> una maravilla no tengo las anguilas ahí porque son demasiadas pero, pero además no bueno, va a faltar tiempo para una persona gigante también estás consiguiendo muy buenas anguilas y a buen precio ¿no? exactamente la idea es eh poder llegar a todo el mundo, que todo el mundo pueda acceder a la carnada este, y yo soy pescador de toda la vida y he pasado de tener que ir a comprar anguila y pagar la fortuna y la verdad que no es la idea eh, así que por suerte hemos logrado llegar a los contactos adecuados para poder conseguir en cantidad y darle una mano a todos los pescadores o sea, no es solamente un trabajo, sino también una pasión. Yo soy pescador, es más, vengo de pescar, acá pobre, me tuvo que esperar, sí, sí, que, sí. que vengo de pescar, soy, todo quemado por el sol. <risas> este, pero bueno, nada, la idea es poder acceder a, que todo el mundo pueda acceder a las anguilas, que es... Letal para la pesca en el río, sobre todo para el patí, ¿viste? Para, para, el pesta, patí para el patí, que no sabes el pique que se me escapó recién hace un rato, pero bueno, bueno. justo está hablando por teléfono. ¿cómo? No, y te lo más... echar, no te voy a echar la culpa, <risa> pero pero el patí se, se suele escapar, ¿viste? No es... sí, hay, sí, clavar, tenés no, hay que clavarlo. No, hay que tener es... la caña en la mano. Y bueno, yo no tenía la caña en la mano, pero bueno, por así ya que... vamos a salir mañana también a, a la revancha. Ya, ya le va a dar otra, otra revancha, seguro. Así que bueno. Si quieren carnada, se pasan por acá por Beca, le vamos a poner el teléfono para que se comuniquen. Y muy buena carnada, y gracias a Diego que por está favor. dando este servicio a los pescadores. Por favor, espero verlos por acá. Nos vemos. A Beriso, detrás de... ¿Ustedes van a decir boga? No, vamos a buscar otras especies Está bastante buena la pesca de patí, Así que esperamos tener suerte este, Un día agradable, poco viento Se viene dando la pesca Así que ahí vamos a probar suerte Esperamos traer unas lindas imágenes Ahora adelante un poquito más Les mostramos cómo llegar a Berisso Este es el peaje de Hudson de acá más adelante tenemos la bifurcación hacia Mar del Plata. Nosotros continuamos derecho hacia La Plata. Acá donde le decíamos la bifurcación hacia la derecha Mar del Plata. Nosotros seguimos derecho a Villa Elisa, La Plata, Ensenada. Tendremos aproximadamente unos 40 kilómetros más. Fin de la autopista Buenos Aires La Plata, acá tomamos hacia la derecha, hacia la Rotonda de La Plata. Rotonda de la ciudad de La Plata, acá vamos a eh, circunvalar hacia la izquierda, buscando la calle número 122. Por esa vamos a ir derecho hasta Berizo. En este caso, en la 120 vamos a agarrar. Que sacamos hasta la IPF. Porque acá tomamos un atajo. Igualmente va a salir en la 122. En esta rotonda seguimos los carteles indicando hacia Berizo. Aquí doblamos a la derecha. Berizo, capital provincial del inmigrante. Bueno, finalmente llegamos a las marinas del sur, donde vamos a embarcar junto al guía Oscar Creo. Y ahí ya está, esperándonos. Un lindo día, parece que hay un poco de viento. Y vamos a ver quién nos depara la pesca. Bueno, Oscar, Berizo con varias opciones ahora, ¿no? Buen día Gabriel, buen día amigo del pescador Sí, en estos momentos estamos en Berizo Saliendo tempranito, son apenas las 8 de la mañana O un poquito menos Y vamos en busca de los patí Hay unos patí muy buenos Así que bueno, veremos en imágenes A ver cómo, cómo nos trata hoy el día Tenemos un viento del sur, suroeste Vamos a, sal, a, salir, a salir gareteando desde la costa Y después vemos si las condiciones dan Y las mareas van, le hacemos unos tiritos a la boca. Buenísimo, para todo eso Exactamente Dale, a buscar. No no, no no, no, no no. Ojo chicos, no se vayan todo el mismo lado. Sí, está tomate, está. libre, que ponele que quede libre. ¿El chico? ¿Sí? Una bolsa. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Lo robó? Este lo robó. y sí, Ah, boludo. Mucho pique raro ¿no? Ahí está, ahí, ahí lo vi Ahí saltó ¿Eh? ¿Saltó? Esa. ahí está, vamos eh, querido era pique eh. está lindo ese, pa agarramos de la taza, agarramos ahí, ahí, ahí, está ese está bueno, vos. mira como quedó, mira como se hace Vamos a la sí, el... Vámonos... eh, porque... segura mejor Acá estamos con los bichos del Río de la Plata Gracias loco Los trofeos trofeos Trofeo. Arriba de los 10 kilos Como si nada Así que bueno amigazo te felicito Gracias loco Bien por la devolución Y bueno para el próximo pique Te vas mira. Vamos no, papi Gracias por todo loco A ver Nos Patizazo Qué vamos. velerito vamos velero Mirá es un velero Estamos con dos bestias. Perizo. Perizo a full. Acá venimos otro amigo. Ahí estamos con otros chicos. Impresionante. Pescón. Pescón. ¿eh? Muy bueno. Gracias chicos. Gracias por venir. Bueno, pesca con devolución. Amigo. Bueno, vamos con el tronco al agua. Gabriel te felicito bien <risa> vamos, vamos. hecho me parece, que hermosa. hermosa, costó sí. mucho pique errado, pero igual sacamos, valió la pena, bueno, bueno para ti, eh, para ti de 6 kilos y de 10 kilos y de, 10 de kilos 10 kilos también, más. así que bueno, queda hecha la invitación para los pescadores que vengan a disfrutar sí. la peca. No tenía eso con esta pesca. Giralo un poquito. Mirá lo que es esta torta. ¡Wow! Terrible. Ah, loco! Mirá lo que es. Sí. Bueno, vamos por otro. Vamos. Bueno, Uy. estamos filmando. Acá Gabriel de Pescador. Miren lo que son Felicidad estos patis. Tremenda pesca acá. Miren el lo que No lo teníamos como un lugar de patis grande. Sin embargo, buscar. te felicito. Tenías el dato preferido. De la jornada de pesca vivida en Berizo, sinceramente espectacular eh, erramos muchísimo pique eh, estamos hablando de pesca de patí pero así todo capturamos 10 patíes de los cuales 4 superaron las dos cifras un pesquero poco conocido eh, más asociado a la pesca de hogas por supuesto pero poco conocido en cuanto a la pesca de patíes y creo que no tiene que envidiarle nada a otros pesqueros eh, muy buena pesca muy buena cantidad de piques eh, comían mal por el tema de que no corrió bien la marea pero así todos nos, nos vamos súper contentos con estos trofeos del río de la plata en cuanto a los equipos de pesca conviene emplear equipos potentes de 15 a 30 libras y de 2 metros a 2 metros 50 de largo eh, bueno carnada sí o así la anguila Empleamos un aparejo de un anzuelo 80 o encarnando con anguila y eh, un pequeño plomito de 10 gramos. Se puede usar un tandem de anzuelos también, ya que es una especie que se, se va mucho, se erra mucho pique. Trajimos varios hasta el lado del bote que, bueno, se terminan escapando. Pero bueno, una jornada, como les decía, espectacular. Así que vengan a disfrutarla, solo 70 kilómetros de Capital Federal. Y bueno, le recomiendo el servicio de Oscar Creo. Que realmente le agradezco el dato de venir a pescar cuando se estaban dando. Creo que enero, todo lo que es febrero, marzo, va a haber muy buena pesca de esta especie. Esperando ya el ingreso del Pejerrey eh, para abril. Así que bueno, Bogas estuvo, por lo que escuché ahí por radio, estuvo bastante pobre la pesca. Pero no hay que descartarla. Sabemos que es el pesquero de Bogas por excelencia. Grandes bogas y en cantidad se obtienen aquí también en los malecones. Amigos, lo dejamos con esta nota espectacular y continuamos con Del Pescador TV.